David, mi nombre es Héctor en este video tutorial vamos a compartir uno titulado no se conecta la cámara ip wifi normalmente nosotros podemos es comprar una cámara de tipo robótica o las cámaras inalámbricas estamos hablando de cámaras inalámbricas de diferentes fabricantes y eh, lo queremos conectar para que funcione y nos percatamos que no funciona. Y eso es unas preguntas que muchas veces me hacen a través de, del WhatsApp o por medio de YouTube. Les comparto de mi número de mi celular. Si tienen eh, necesitan algún tipo de trabajo o asesoría, me pueden escribir. Y les comparto también mi número de mi teléfono fijo. Retornando al tema, nosotros sabemos que el wifi... Vamos a disponer de un ruteador que nos va a dar es señal y podemos tener diferentes tipos de dispositivos como son los celulares, las computadoras inalámbricas, las laptops y también disponemos de las cámaras. Podemos tener diferentes tipos de cámaras y en el, en el, en el video el objetivo es que no se conecta o se conecta pero no sale la imagen esa es la palabra más correcta no se puede visualizar no se puede visualizar entonces vamos a hablar de dos conceptos uno que es el protocolo y otro que es el cifrado entonces los ruteadores nosotros vamos a tener es el protocolo que puede ser web WP, wpa2 wpa3 y el cifrado el cifrado ha ido evolucionando y se está haciendo más complejo para poder acceder, eso quiere decir que si tienes una cámara IP económica es muy probable que no tenga ni el protocolo ni el cifrado adecuado para que haya una compatibilidad con el ruteador o con el access point, entonces él se puede conectar pero la transmisión de sí del video no puede ser, entonces el wifi es un conjunto de especificaciones para redes inalámbricas basados en el estándar IEE. En otro video está sobre este tipo de norma 802.11. Esto lo vamos a utilizar. El cifrado. El protocolo. Todo ruteador tiene un protocolo y también tienen cifrados. Dependiendo de lo tan moderno sea el ruteador, vas a tener una mayor seguridad o menor seguridad. Entonces, cuando hablan de cifrado, hablan de añadir seguridad a las redes inalámbricas. Por ejemplo, para hacerlo más fácil, cuando recién salieron los ruteadores, el usuario y la contraseña admin, admin o admin espacio en blanco, ¿no verdad? Pero actualmente, igual que los grabadores, te piden que tú le modifiques las contraseñas, ¿no? verdad? te dice que tiene que ser de 8 caracteres, debe de ir mayúscula con minúscula, entonces ese es el cifrado, el cifrado es la obligación que hace para que tú tengas algunas características para poder configurar el router, entonces los protocolos de seguridad tenemos web, WPS, WPA, WPA2, entonces son los protocolos y esto viene a ser un tipo de cifrado. Entonces nosotros vamos a tener en nuestra casa en nuestra empresa un ruteador y el ruteador nos manda señal a todos los dispositivos y nosotros queremos por ejemplo conectar una cámara robótica. Accedemos al ruteador pero no nos, no nos muestra imagen pero le decimos que si sí estamos conectados. Con respecto a las cámaras robóticas Tú puedes hacer dos tipos de conexión, una LAN conexión o una Wi-Fi conexión. Eso normalmente lo encuentras en el manual de usuario de la cámara Wi-Fi. Entonces, cuando es eh, local conexión, eh, la cámara Wi-Fi se transforma como que fuera un ruteador y te va a salir el nombre MB0000 o puede ir modificando mb 001, 002 eso depende de la marca del de grabador y tú puedes modificar pero de forma local de forma local significa que no puedes salir de la casa o del alcance del ruteador puedes ver la cámara eso es lo que te quiere decir y solamente funciona con WPA PSK que ya vamos a ver qué significa esos términos y también el término WPA2 PSK bien y tenemos WIP conexión que es aquel que se va a conectar al ruteador se va a conectar al ruteador para verlo de forma remota y debe de estar por lo general con por el protocolo PA P WPA y WPA2 y con la cifra SPSK que ya vamos a ver qué significa esto entonces Normalmente, ¿cómo serían los pasos? El primer paso cuando compras una cámara IP, sobre todo la robótica que hay desde 20 dólares, 25 dólares 50, mediante más barata, porque es más barata, porque es más antiguo, eh, el firmware es más antiguo y es más complicado que se conecte o que fluya el video a través de los ruteadores modernos, ya que los ruteadores modernos tienen un protocolo y un cifrado más complejo. Entonces, el primer plazo sería en el datasheet en la ficha técnica de la, de la cámara cuál es el protocolo y el cifrado segundo paso sería averiguar cuál es el protocolo y el cifrado que tiene el ruteador para que sepamos para dónde vamos entonces en el protocolo y cifrado de la cámara ip so, eh, con el datasheet nosotros nos vamos a fijar donde dice la palabra wifi y nos va a decir números y unas letras en los números y unas letras eso no está diciendo él por ejemplo 802.11b me está diciéndome que esta cámara robótica utiliza, puede trabajar hasta 11 megapíxeles y utiliza una banda de 2.4 recordemos que puedes tener de 5 gigahertz o puede ser de 2.4 GHz, en base a las letras te va es a indicar, te va es a indicar cuál es la característica técnica de la cámara, aquí tenemos una cámara agua que te dice GN, entonces tenemos diferentes letras que van a acompañar a la cámara, que nos van a decir las características técnicas de la cámara, puedes tener A, BGDN. Entonces, esto te está diciendo que trabaja 5 GHz, 2.4, 2.4 y qué ancho de banda o qué conexión puede soportar máximo. El paso número 2. Entonces, yo ya sé que la cámara en el dataship, yo veo que, que en qué banda trabaja, 2.4 o 5 GHz, eh, la letra me va a decir la N, la G, la C, qué tipo de cámara eh, soporta y también me puede decir el protocolo entonces estando en sí eh, yo quiero ver desde el ruteador, entonces el ruteador tendría la opción de llamar al servicio técnico y decir que qué tipo de protocolo y qué cifrado están utilizando o a través de una APPS me puedo bajar, me engancho o sea, a una autentificación con el router y yo puedo verlo, entonces con WIP Analysis o Analizador WIP que es una, eh, una APPS, yo puedo en la parte 1, 2, en la cuarta opción, me va a decir las diferentes redes que puede leer en este caso el celular, como el protocolo. Por ejemplo, está claro, utiliza el protocolo web. NetLite utiliza, está utilizando el protocolo WPA2 y el cifrado. Ya vamos a ver qué significan estas letras. Tengo WPA2. Aquí tengo WPA simplemente con este cifrado. Recordemos que WPA es anterior, tiene menos complejidad, llamemos para engancharte, menos complejidad ya que no utiliza eh, un algoritmo, llamémoslo así, de programación más avanzado que te pide algunos requerimientos. Entonces, si yo tengo eh, la red Claro Bit, me dice MAC Address y me dice que tiene, es un protocolo web nomás. No tiene ningún tipo de descifrado, de o sea, es abierto prácticamente. Tenemos NetLive, que es otro proveedor de internet, me dice que el protocolo es WPA2 y me da algunos variables. SPK, CCMP, más IT, ip entonces, de igual forma, tengo otro, pero con ¿qué quiero decir? Que tú en el ruteador, dependiendo del modelo, de la marca del ruteador, puedes darle qué protocolo quieres y qué cifrado quieres. Puedes, puedes unirlo, seleccionarlo. Entonces, por ejemplo, tengo el protocolo y tengo el cifrado. Protocolo ya sabemos que es el medio, tenemos web, WP, WPA2 y WPA3, entonces el cifrado, el cifrado tenemos SPK, clave compartida 802.1, que esto mucho yo veo en, en, los, en, los, en las cámaras, control de acceso basado en puertos, en puertos, EAP, protocolo de autentificación, TKIP, claves temporales, CCMP, que este es el que eh, ha reemplazado al TKI advanced, avanzada encriptación, tenemos MIC que encontramos en los roteadores antiguos, que es integrador de mensaje, CBCMAC, es el cifrado eh, simétrico que reemplazó en los grabadores modernos al MIC. Entonces, tenemos un router, ya sabemos que el router eh, tiene protocolo, tiene cifrado, Mientras más moderno es el, el router, tenemos un tan, tenemos más actualizado, llamémoslo así, el protocolo y el cifrado. Si yo tengo un cifrado muy complejo, muy detallado, ¿verdad? va a tener mayor seguridad, pero también los dispositivos van a tener problemas en conectarse, entonces yo tengo que disminuir Disminuir la seguridad. Entonces, cuando tenemos un ruteador, nosotros tenemos modo personal o modo empresarial cuando lo estamos configurando. Y tenemos autentificación y cifrado. Autentificación es cómo te vas a conectar. PSK significa que el mismo usuario y la misma contraseña van a conectarse todos. Eso es lo que está hablando. En, en WPA y WPA2, si estás en modo personal. El cifrado tiene Skype y MIC ya habíamos comentado que tenemos para da, eh, eh, como habíamos comentado tenemos TKI que es claves temporales y tenemos MIC que es integridad de mensajes entonces WPA tiene eh, autentificación y cifrado y características de cada uno entonces ya analizando en sí lo que me está dándome eh, el APPS tenemos WPA2 me dice que el protocolo es WPA y cifrado es clave compartida que el mismo usuario y la misma contraseña pueden utilizar diferentes dispositivos CCMP significa avanzada encriptación y TKIP claves temporales esas son las características que tiene ese ruteador con respecto al protocolo y al cifrado, si yo tengo acá, me dice que es menos, menos complejo WPA2, el protocolo con cifrado, clave compartida y avanzada encriptación. Con TV Cable, el ruteador que dejó TV Cable es WPA, no es WPA2, significa que es un poco más, más restringida, menos restringida. Eh, lo que es la seguridad, PSK, clave compartida, TKIP, claves temporales, y tiene avanzada encriptación. Entonces, con respecto al nivel de seguridad de la red, puedes tener abierto, puedes tener WEP, WPA, solamente con TKIP, que eso viene a ser claves temporales, claves temporales son características que puedes tener en el ruteador y tienes WPA y puedes darle diferentes tipos de combinaciones eso va a depender de las características del ruteador entonces para concluir si yo tengo una cámara IP robótica o cualquier cámara IP y no se me enlaza o sea se me enlaza pero no muestra vídeo o me muestra algún tipo de error es muy probable que el ruteador ya sea su protocolo y principalmente sus cifrados sean muy complejos que no se pueden eh, que exista la compatibilidad para el flujo entonces deberías de disminuir la seguridad del protocolo y del cifrado del router bueno espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Estamos en Guayaquil, Ecuador. Eh, está nuestro sitio web donde puedes encontrar información de SMS, de herramientas de redes, firmware, etcétera. Saludos.